Muy buenas, soy Santiago Sánchez Lenders y estamos aquí en un gameplay de un juego que hice en la Game Jam Malaga Weekend 5. En esta ocasión eh, lo que hicimos, mi grupo de trabajo y yo, fue un juego que consistía en función del sonido, sonido que se grabe en el micro, pues en función de eso lo, eh, lo Inmigo, en este caso los objetos que te van saliendo se han destruido o no? Si, no, si te dan perderás vida hasta que finalmente muera en... en tres oportunidades. Eh, al saltar al espacio y... Bueno, vamos a comenzar. Al principio de este juego saqué un runner con un Paradax, eh, lo he hecho yo. Eh, bueno, que es el fondo ese que se va a ir moviendo y se va a ir repitiendo infinitamente a lo largo de todo el, el juego. El juego comienza teniendo que seleccionar tu propia música en aquí y en función de la duración de la música, dura más el juego o dura menos. Mientras más dure la música, más dificultad realmente. Eh, sí, aquí... Eh, voy a seleccionar ahora mismo el sonido. Por ejemplo... Por ejemplo, este no le pega mucho. Vamos a... Y al play y sonido agudo rompen vidrio y sonido grave rompen sartenes o oh, vale o oh. y, vale. Oh, y... Ah, ahí. bueno ya así se repiten es complicado y hay que configurar el micro en relación pero era un juego de que, que hicimos eh en dos días y voy a jugar una canción más, más rápida esta vez o sea, de menos tiempo para intentar que se vea el, el final del mismo el cual digamos que esta persona pues le están tirando objetos que tiene la música a todo volumen y tiene que llegar a una... a una discoteca Y ese es el final, una vez que llega pues ya hay ganas. ¡Oh! Y ahí está, No discoteca, bueno. Y nada sale de este de victoria y ya está. Eh, con el micro hay que tener mucho cuidado. Dependiendo del micro que tengáis va a ser más fácil o más difícil. Parece ser que con la I para sonido agudo y con la O funciona, más o menos. Ahí creo que alguno que ha probado con la E. Y hay gente que con una canción de 30 segundos ha conseguido pasárselo. ¿no? Lo cual tiene bastante mérito, depende también de la voz que uséis. Y bueno, si queréis probar suerte, eh, os dejaré el link en la descripción. Y hasta otra.